Hola amigos, les saluda Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8 Seguimos con Los Alfa 8 Les enviamos un saludo muy especial, un abrazo fuerte Y les deseamos una Navidad espectacular Y un feliz año y nuevo año lleno de buenas cosas, de buena energía, de salud y de cosas maravillosas Así que, seguimos con, A ah, y nuestros éxitos Fútbol Gol, La Salsa Llegó, Al Rojo Vivo, Tú y Yo, No Quiero Tu Amor, Salsa de los 70, envenéname. Tremendo vacilón. Tremenda Selección y muchos temas más, ahora con nuestro nuevo lanzamiento, Sin Ti la Luna Deja de Brillar, así que un abrazo fuerte, porque además yo bailo cumbia, seguimos con los Alfa 8. Mm.